En Reiteradas Oportunidades hemos informado sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero con la participación de la población en general, sobre todo de los más pequeños de la casa. Sin duda es fundamental la participación y que ellos también empiecen a tomar mayor conciencia sobre el cuidado de estos diferentes espacios verdes, la importancia de reciclar, de reutilizar, la alimentación sana, entre varios aspectos. ¿Por qué les estoy hablando de ello? Porque el día de mañana habrá una importante actividad que está muy relacionada con los niños, con diferentes unidades educativas. Sin embargo, para hablar acerca de esta actividad el día de mañana, la cual ha sido denominada Chitis Jornadas Medioambientales, quiero presentar a la profesora Blanca Fernández de la Unidad Educativa República de Ecuador y también quiero darle la bienvenida a Cristian Yete, gerente de Café Guairuru. ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto que nos estén acompañando y sin duda es un grato placer informar acerca de estas actividades, las cuales son encabezadas por niños. Buenas noches, Buenas. bueno, el gusto es nuestro, y muchas gracias por su invitación. ¿En qué consiste esta jornada, Chiti Jornada Medioambiental? Las Chiti Jornadas Medioambientales, bueno, consiste básicamente en un trabajo que desde el Café Guairuru, con el apoyo de un proyecto de la, de la Municipalidad, de la Alcaldía de La Paz, hemos desarrollado. Conjuntamente con la Unidad Educativa de República de Ecuador, con niños de primaria y de secundaria, en un trabajo de concientización sobre temas medioambientales, sobre uso y reuso de, de, de desperdicios, de tratar de cuidar el medio ambiente y sobre temas de alimentación sana que son trabajos para el colegio. Entonces se ha hecho capacitaciones, se ha incentivado a los niños a través de medios artísticos a poder expresar su opinión, su visión sobre esto. Y mañana en la Plaza Baroba la idea es que todos esos niños puedan exponer sus trabajos que han realizado a partir del trabajo que se ha hecho en el colegio. Y lo puedan exponer y que todos los vecinos, vecinas y ciudadanos, ciudadanos de la zona puedan... Conocer el trabajo que han realizado sus niños y poder ver cómo ellos perciben su, su, su, su medio ambiente, qué han aprendido sobre temas de reciclaje, por ejemplo, hemos trabajado con... El... Uh, reciclaje de papel periódico, reciclaje de CDs, por para dar un ejemplo, uh, y como ven también el tema de alimentación sana. Entonces va, los niños de tanto de primaria como de segunda van a tener sus puestos, van a exponer. Va a haber algunos grupos artísticos también ligados a la temática que van a participar y otras uh, instituciones también afines al tema, como la campaña boliviana por el derecho a la educación. Um, es importante señalar ahí que ese proyecto, bueno, que, que, que digamos ha sido primero generado desde el Café Guadurú, participando del movimiento de cultura viva, que tiene como propósito justamente fortalecer los lazos entre instituciones, el barrio, uh, recrear o sea, de una manera una o sea, cierta vida comunitaria. Entonces, nosotros presentamos al, a la Secretaría de Culturas de la Alcaldía un programa que se llama FOCUART, uh, un proyectito justamente dirigido aquí, por un lado, trabajar con niños sobre esos, los temas que he mencionado y hacer también que se puedan posicionar de del ambiente público, que esto pueda ser también accesible a través de la plaza pública, la Plaza Baroa, que es una de las plazas más importantes en La Paz, que en lugar de ser un lugar donde muchas veces vemos que hay actividades comerciales, etc., sea también un lugar donde los mismos niños, alumnos del colegio puedan sentirse, que son cerquísimos de la plaza, puedan sentir la propia y comunicarse con, con el entorno, con los vecinos. Y sin duda es importante destacar esta iniciativa que tiene el Café Guairuru, sin duda, que es en beneficio, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo que los niños puedan participar. Es importante y es fundamental la participación, que los niños tengan mayor responsabilidad, mayores valores, además, sobre el cuidado del medio ambiente y reducir estos niveles de contaminación. Es excelente la iniciativa, es la primera vez, pero no va a ser la primera ni la última. No, esperamos que no. Bueno, ese fue el primer trabajo con la, la unidad educativa que, uh, y la idea, obviamente, sí, podemos fortalecer lazos con otras instituciones, con otros colegios y ampliar no solo a la zona, bueno, nosotros estamos en la zona de Sococachi bajo. La idea es un poco también subir hacia las laderas y con conjuntamente con otras instituciones que son parte del Movimiento de Cultura Viva, poder generar esa dinámica de alianzas entre barrios, de apropiación del espacio público y aprovechar realmente para introducir uh, la conciencia tanto de nuestros niños como de los ciudadanos, y de los vecinos, uh, mayor elemento sobre cuidado del medio ambiente, de los recursos, manejo de basura, uso de reciclables y todo ello. ¿no? Exactamente, y sin duda es fundamental que los niños también aprendan eh, la importancia de reciclar, reutilizar, eh, no echar la basura en la calle, entre varios aspectos, además de no derrochar el líquido, elementos, son algunos de los aspectos y temáticas que los niños han estado practicando en el transcurso de este periodo y que mañana nos enfocarán y nos mostrarán todo lo aprendido, ¿cierto, profesora? Sí, bueno, ante todo, muy, muy buenas noches y gracias por la invitación. Nosotros eh, comprometidos, como somos maestros y la unidad educativa, comprometidos con este proyecto, hemos también participado alegremente, los niños han, también han, han recogido muchas enseñanzas y lo que queremos indicar y decir es que también nosotros, comunidad educativa, también tenemos proyectos y uno de los proyectos es la necesidad que veíamos dentro de, en, este, en esta etapa de este, estos tiempos, donde la salud y la alimentación pues van van estar degenerándose, se están mal alimentando las personas, y desde niños y desde el hogar. Y es así que nuestro proyecto que venimos trabajando hace tres años es con la buena alimentación, Sana, vivir para vivir sano. Y bueno, pues ustedes saben que la alimentación eh, influye mucho en la persona, hasta en el carácter, ¿no? Exacto, Entonces, en el desarrollo, el des aprendizaje en el, en el desarrollo, aprendizaje, en el crecimiento emocional, afectivo de los niños no Y de esa manera pues trabajamos y este, y este proyecto vino y pues queremos acoplarnos a ellos Es así que mañana les invitamos a toda la zona de Sopocachi y alrededor eh, a la feria, a esta feria que vamos a hacer eh, utilizando las estrategias lúdicas en la alimentación saludable. Queremos eh, demostrar que sí se puede cambiar de actitud, se puede cambiar nuestra alimentación esto desde la familia es por eso que hemos, se trabaja ahora en comunidad con los padres de familia y entonces trabajan también los padres de familia junto con los niños y mañana vamos a demostrar, les queremos que, ve, que vean y que vengan a participar de esto, vean cómo podemos cambiar la, nuestra alimentación para que los niños no, no tengan muchas uh, enfermedades, más que todo. no Y hasta que la, la alimentación, consumir comida sana, como frutas y verduras, hasta es más fácil de cocinarlas. Entonces queremos que la familia y los padres se integren a esto, se empoderen de, esta, de estas enseñanzas. ¿Cuántos son los niños que van a estar participando el día de mañana? Bueno, mañana más que todo es la presentación de los maestros, de la, de la manera como estamos enseñando, como a manera de juegos. Entonces es más la participación de los maestros y algunos niños que van a venir a demostrar cómo han jugado, cómo han cambiado, cómo, que, cómo pueden aprender a consumir alimentos, las verduras, frutas y otro tipo de alimentos sano mediante un juego. Es importante lo que usted está mencionando, los niños eh, mayormente aprenden jugando. Sí, jugando. ¿Qué tipo de juegos son los que ellos han estado realizando durante todo este periodo sobre este tema? Bueno, hay muchos juegos. Cada maestro está viendo su estrategia. En el caso mío, por ejemplo, yo he mostrado eh, unos cubos, hemos hecho en plastilina, y hemos jugado con pintando con sopa de letras. ¿De qué edades son? Yo estoy con primer curso. Ah, perfecto. Con primer curso. Entonces, el colegio tiene desde inicial, primaria y secundaria. Entonces, mañana podrán ver y observar y, y es bueno, ¿no? Que vean cómo se, se quiere cambiar, cómo queremos cambiar y queremos ser partícipe de este cambio, en, no solo para el futuro de nuestros niños y el futuro también de la... Además, del país. La, la satisfacción ¿no? y el orgullo de que los niños estén realmente aprendiendo cosas que son positivas ahora y en un futuro y que van a quedar también para nuevas generaciones. ¿Qué? Por ejemplo, bueno, eso hemos trabajado con los niños los ah, alumnos en el colegio, Entonces había, por un lado, la idea de que después de las... Bueno, de las explicaciones, un poco de, de, de enseñanza sobre el tema del medio ambiente y todo. Se formaron grupos de trabajo entre todos los, los, los, los alumnos por temas, animales, agua, alimentación. Y cada grupo tenía que expresar un compromiso, bueno, por un lado. Y por otro lado, por otro lado, en el tema del reciclaje, se trabajó con CDs para ver qué se podía Son hacer. ¿Son CDs? Son CDs, obviamente en desuso. ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podían...? Utilizar los CDs para hacer, expresarse, digamos, mediante el dibujo, la pintura. Entonces, por ejemplo, este dice, uh, si cambio yo, cambia el mundo. Entonces, es el compromiso, digamos, de, de, de, ese, de ese grupo. De ese, y, y, para ese, y cada ¿sí? uno tiene un mensaje y una temática diferente, como sí. estamos observando. Qué lindo. Y realmente todo, es, es, todo esto es hecho por niños. Sí, sí. Cuida a la madre tierra. Este y que tiene también una temática diferente. Aquí dice, el cambio empieza en ti y en mí. Protege tu vida. Y con otra temática. Entonces, todo esto es lo que podremos encontrar el día de mañana. Los niños sí. nos estarán reflejando realmente lo que han aprendido. Quiero eh, destacar la iniciativa que ha tenido tanto el Café Guairuru, su persona como gerente, que realmente tiene esta visión de lo que es ahora y en un futuro también, y usted como profesora. Importante esta actividad y sin duda nuestro medio de comunicación estará presente, las puertas siempre abiertas también para cuando ustedes lo deseen e informar a la población y que pueda unirse también a este sí, trabajo bueno, que ustedes realizan. Todo. Muchas gracias. Pues, están todos bienvenidos, bienvenidas, mañana de 9 a una de la mañana hasta la una de la tarde y obviamente esperamos que todos puedan participar, aprender y compartir y disfrutar también y divertirse en ese, en ese ambiente. Muchas gracias a ambos, felicidades, muchísimo éxito y será hasta una próxima y también los estaremos aguardando con los resultados de esta importante actividad del día de mañana en la Plaza Baro, A partir de las 9 de la mañana usted también puede aproximarse, encontrará por ejemplo este tipo de trabajos que han estado realizando los niños, que es con material reciclable, materia, material que ya no está en desuso y de esta manera también estaremos reduciendo la contaminación ambiental que se está registrando en nuestro país. Los dejo con este mensaje, cuida la madre tierra. Pausa y ya volvemos.